Pasajeros al barco que vamos a salvar, vamos a ir con los primeros tripulantes de este catamarán. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está preciosa? Bien. ¿Tú de dónde vienes, Ana? ¿Tú vienes en Marbella? ¿De dónde? De Ronda. ¿Tú de Ronda? De mi tierra, yo soy de Ronda. ¿Tú sabes que yo soy de Ronda también? Qué bonito Ronda, ¿verdad? Sí. no bueno, ¿qué te ha parecido todos estos coches? Bien. ¿Te han gustado? Bien. Sí, ¿alguno más que otro? ¿Cuál te ha gustado más? Eh, ninguno me gustan todos. El tuyo más que ninguno, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? ¿El Un Mercedes es? rojo. Un Mercedes rojo precioso, ¿verdad? ¿Y tú cuando seas mayor vas a conducir este coche? Sí, sí hay casi una una ruta también de coche histórico, pero que dirigida por mujeres. ¿Verdad? En un futuro, cuando tú seas más grande. No sé. Vale, Ana. Bueno, y por aquí, ¿qué piensan estas jóvenes? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel y... Nayara. ¿Y ¿De dónde sois vosotras? De Ronda. De Ronda, ¿no? Las dos, bueno, qué bonita tierra tenemos, ¿eh? Es de allí, ¿eh? Sí. ¿Y a vosotros os apasiona este mundo de los coches históricos? Sí, me gusta mucho porque mi abuelo siempre ha estado... ...enseñándome mi coches antiguos y me gustan mucho. ¿Lo conducirás en un futuro? Sí. ¿Y tú también? Sí. Estás con ella, no? Sí. Y soy muy amiga de Mar, ¿no? Sí. Bueno, pues que lo paséis muy bien esta trayectoria, ¿vale? Y seguimos la ruta. Gracias. Bueno, espérate que por aquí están cantando... ...vamos a ver qué nos cantan, ¿qué nos cantan aquí? Nos cantamos el vaporcito del puerto... ...que es el himno del club del puerto de Santa María. El del puerto, que está, hemos cantado la canción ahora... ...que tenía un, un pazo doble de Paco Alba, un compartista que digo, el, el, el vaporcito del puerto era un, un barco muy emblemático del puerto, que hacía el viaje del puerto a Cádiz, que Paco Alba, un comparsista muy famoso de Cádiz, le hizo un paso doble, y es el que hemos cantado antes. Pero, como el vapor se hundió hace ya 10 o 12 años, 15, no sé, tipo gran, está en stand-by, está en un varadero en un allí perdido, y entonces yo le he cambiado la letra. Por lo cual, dice Alfonso, sí, dice, tuvo mi puerto un barquito... Más típico no lo había, más blanco ni más bonito, paseando por la bahía. Mire usted si este barquito tuvo una gracia exquisita, que hasta dio su viajecito, la celebre tianurica. Los barcos de vela, como palomitas, iban por su vera. Los grandes mercantes sonaban sirenas, arbelo lo pasa. Y es que este barquito fue tan pinturero que daba besito las olas del mar, como roneaba, como presumía, sobre las aguas de nuestra bahía. Ahí va por del puerto cuando navegaba, cuando tú salías, navegando con orgullo desde nuestro puerto de Santa María. Ahí va por del puerto y al llegar. Acá, y tú te fuiste a pique para luego reflotarte, para luego reflotarte y abandonarte en el dique. Bueno, ¿Qué, qué, qué bonito. Bueno, tiene que sacar una letra con el catamarán aquí en Puerto Banú para el próximo año, ¿eh? ¿eh? Ya que eres letrista también, así que para el próximo año letra con el catamarán. Y el coro ha estado... Oye, el coro el coro, el coro ha estado muy tristón, el coro, ¿eh? A ver, ¿cómo es el estribillo? Venga. Pero el estribillo, el estribillo para el coro... ¿esto sería? El lo de Vaporcito del puerto, ¿no? ¿A Viene a mi tierra un barquito más típico no lo hay, más blanco ni más bonito en todo el muelle de calle. Mira usted si ese barquito tiene una gracia exquisita, que hasta dio su viajecito la celebre tía Norica. Los barcos de vela como palomitas cruzan por su, su era, los grandes mercantes Tocan las sirenas, ven lo pasar, y es, y es que este barquito, oh, oh, oh, oh, oh es tan pinturero, oh, oh, oh, que trabecito la ola del mar, como ronea, como presume, sobre estas aguas plateadas y así. Fue. Ahí vaporcito si del puerto, cuando en me embargo cuando en ti me empaigo, en ti navego, Me contarían los recuerdos de tu bien, o sueño, sueño marinero Ahí vaporcito si del puerto, tú eres la alegría, tu eres la alegría Desde este tan hermoso, con ese rumbo borragoso con que cruzan la... Bahía. Bahía. Bueno, que bueno, bueno, ya Bahía. estamos puestos ya cantando. ¿Qué tal si le cantamos cumpleaños feliz a, a Paco? ¿Qué es ah, un cumpleaños? Venga, Andrés, una, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Paco, cumpleaños. Feliz, cumpleaños feliz, Amiguito, que Dios no te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Que lo veáis todos, que lo veáis todos vosotros. Todo. Les agradezco a estos amigos este homenaje que me están ofreciendo. Bien, A ver, Preci, saludad saludar todos <risa> saludarnos <risa> Hay que cantarle feliz cumpleaños a Paco. Venga, metro, cumpleaños. Vaga, de de cumpleaños. Es pa culo no, eh? Cumpleaños. Oh my daddy, baby, let's keep Ya te hacemos esta, esta frente de flores en nombre de todos lo los coches, en nombre de toda la familia nuestra. Y te pido que le dé un sartén a misma mujer que tiene. Lo... Gracias. <tose>